un cruce, mala coordinación, tuvimos que superar la entrevista. Sí, así fue. Después dimos una entrevista, la segunda entrevista me dio COVID y ahora llego atrasado. Conclusión, el salado eres tú. Ahora sí. <risa> Oiga, lo que pasa es que la gente es intensa, pues entonces rapidito, ya, ya, ya, hice la entrevista, la entrevista. Usted sabe que la, la gente, pues, eh, quiere conocer, quiere saber y, y obviamente, como ya se lo he dicho yo en algunas ocasiones, es interesante tenerlo para que pueda compartir con nosotros todo lo que, lo que ocurre acá en el país. Primero ya está mejor, ¿no? Economista, ya está bien, Rafael. El peligro es que me salve. <risa> la gente va a empezar a mandar super chat, así que mi querida producción, al final, la última vez, les cuento, Rafael, la gente se me resintió un poquito porque me faltaron unos saludos. Chutica, y no me perdonaron la vida que no le di los saludos, pero ya producción está trabajando sí, para es de que no... Jodidas, jodidísimas. así que sí, hay que tener cuidado siempre sí, en eso. Sí, <risa> ok. Bien, vamos con la conversación del día de hoy. Vamos a hablar sobre las elecciones, pero yo no quiero ir todavía a ese tema sin tocar algo que es realmente triste. Hoy el, el país amaneció con una noticia lamentable, algo que yo incluso decía, va a pasar, sonó feo, pero va a pasar. Un atentado explosivo que le cobró la vida a muchas personas, 20 heridos, el número de muertos va a aumentar. Desde su experiencia, presidente, ¿qué tiene que hacer el gobierno para que esto ya pare y no siga en aumento. Renunciar, pues si son los ineptos. Y, y está el odio, que el problema es la constitución de Correa, las leyes de Correa, o sea, con esa constitución, esas leyes convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Ahí están los rankings, los indicadores, no hay dónde perderse. Con esa misma ley, estos ineptos, por odio, porque no creen en el Estado, porque desmantelaron el Estado por corrupto, por perseguidores han convertido al país en el tercer más inseguro de América Latina. Así es. El año 2022 probablemente sea el más violento de toda nuestra historia y todavía hay gente que cree que las culpas de Correa cada vez son menos. Pero usted ve el nivel de fanatismo, así nunca superaremos su desarrollo. Nunca resolveremos los problemas. Tal vez satisfaremos nuestros odios, ¿no? Tal vez llenaremos nuestra, nuestras ganas de, de, de, de, de justificación para odiar a alguien, pero no resolveremos los problemas hay que guardar la sensatez, el problema es la ineptitud del gobierno uh -huh. y estos cinco años en que han desmantelado el Estado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, retomar esas políticas. Mira, no te voy a hablar de seguridad. Ajá. Quiero decirte que lo de seguridad es lo fundamental. Estos liberales de Kermés te hablan de la libertad. Para ellos la libertad, si quieres, en filosofía política, es la libertad negativa, no no intervención. Esta es una clasificación de Isaías Berlán, un filósofo, un escritor. Yeah. Es decir, el no intervenir, que el, Luchador de 200 kilos, masacre de 50 kilos. Que Chito Vera se enfrenta con alguien de 300 kilos sin árbitro. Para ellos eso es la libertad. Eso es explotación, eso, eso es masacre. También. Libertad es la no dominación. Y para eso hay que intervenir. Para eso el Estado tiene que dar capaci eh, capacidades. Te pongo otro ejemplo. Ya. Para los liberales, libertad es no prohibir los libros. Todo el mundo puede comprar libros maravillosos. Pero nadie tiene plata para comprarlos y nadie sabe leer. ¿De qué te sirve eso? ¿No? por supuesto prohibir los libros de atentar contra la libertad, la verdad la libertad es dar capacidades para poder ejercer los derechos formales, si no es una burla, entonces estos liberales de Kermés se llenan la boca hablándote de libertad, la libertad comienza con la seguridad uh -huh. ¿qué libertad puedes tener si no puedes salir a tu casa? entonces no se engañen, hay gente que repite esa tontería, como Lorito porque ven el vente a la Amazonas, la prensa más corrupta que está ahí para dominarnos a liberarnos de esa cadena la verdadera libertad, libertad empieza con la seguridad. Para eso se requiere Estado, acción colectiva. Para eso se necesitan políticas económicas. Le decía que no lo voy a empezar a hablar de políticas de seguridad, que también conozco. Empecé a hablar de políticas económicas y sociales. La base de la seguridad es la equidad. Cuando hay tanta desigualdad, cuando la gente no tiene nada que perder, cuando no puede alimentar a sus hijos, cuando se muere de hambre, por supuesto, hay gente mala también. Pero claro. un sicario que no tiene nada que perder, acepta pues, por 3 mil dólares matar a alguien para poder alimentar a sus hijos. No estoy justificando el sicariar, por supuesto. Hay gente mala, pero también esto es fruto muchas veces de la necesidad. Han de destrozado las políticas sociales y económicas del país. Nos hemos... ha vuelto a subir la pobreza, ha vuelto a subir la desigualdad. Fuimos los campeones en reducción de desigualdad y ahí vemos, eso es el germen de la inseguridad. Por ahí hay que empezar. Pero también se necesitan políticas de seguridad. Por ejemplo... Desmantelaron el Ministerio de coordinador de Seguridad. Uh -huh. Ya con el rabo entre las piernas lo han vuelto a crear con el nombre de Secretaría de Seguridad. Para disimular, para no decir Correa tenía razón. Era mentira, mentimos lo del Estado beso. Todo tenía su razón de ser, había un modelo de Estado. ¿Pero a quién ponen? Pues, a Ordóñez. El director de esa Secretaría, un inepto como Diego Ordóñez, que no sirve para nada. Pero no solo es el Ministerio de de Seguridad que desmantelaron. Desmantelaron el Ministerio del Interior, se lo dieron a María Paula Romo, para que persiga a los correístas, para que reparta hospitales, cuando era antes exclusivamente encargado de la seguridad ciudadana y de la Policía Nacional. Ya también corrigieron eso, pero nuevamente tenemos ineptos al mando de los ministerios como Carrillo. Eliminaron, y ese sí no lo han vuelto a crear, Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, la rehabilitación social, y hoy vemos los motines en las cárceles, las centenas de muertos, la vergüenza mundial que sufre el Ecuador, por no poder controlar sus cárceles. Desmantelaron el sistema de inteligencia. Y hay un inepto también al mando del servicio de inteligencia, odiador, pero inepto. Co. ¿Cómo se llama el señor Fausto Coe? Co, co. Experto en contrainteligencia. Pero contrainteligencia entendida como lo opuesto a la inteligencia. Porque más limitado que él no era. es odiador. Entonces, la han utilizado para perseguir a los correístas, perseguir a adversarios políticos, rodear su ese banco. Para eso utilizan las fuerzas públicas y los recursos del Estado. Y no para anticiparse a los delitos. La, el crimen organizado no se combate con más escudos, más pistolas para policía. Se combate sobre todo con inteligencia. Las cárceles, se necesita inteligencia, porque por supuesto pues ahí están presos los, los jefes de las mafias y tienes que anticiparte a lo que van a hacer los jefes de la mafia Hoy ellos manejan la, la, la, la, las cárceles y no existe ninguna clase de inteligencia, ninguna clase de prevención. Y lloramos lágrimas de sangre. Ese coltel molotov uh -huh. de... Pésimas políticas sociales y económicas, desmantelamiento del Estado y particularmente todo el sistema de seguridad ha generado lo que hoy vivimos. Hemos pasado de ser el segundo país más seguro de América Latina en apenas cinco años a ser el tercero más inseguro. De toda América Latina. Y en el cifras no se le puede discutir porque se podía, se puede ver claramente cómo en su gobierno se redujo incluso el tema de las muertes violentas. Y eso es un asunto que toda persona co con capacidad puede pues revisar. Y lo ha dicho, claro, hay personas que dicen no aceptan por este odio político que lo decía antes de empezar la conversación con usted. No nos, no nos ayuda en nada, sinceramente no hemos sacado nada. Eh, pasamos al tema de Lenín Moreno. En una persecución que dijo, sí, vamos a descorreizar, pero ¿qué sacamos de eso? O sea, ¿qué, qué, qué? qué, qué pero además, tenemos? por qué descorreizar cuando propuso su campaña, se declaró un gobierno de transición. ¿Transición de qué? O sea, esto es democracia. Uno vota por un proyecto político, lo tiró a la basura y vendió al país a los mismos de siempre. Y aplaudiendo, eso era democracia, no esa es la antítesis de la democracia. es una reflexión aquí. Dale. Yo soy experto en desarrollo, ¿no? Y me gusta estudiar esto. Ecuador, América Latina y Estados Unidos empezaron su vida republicanas casi al mismo tiempo. Ambos fueron colonos. Yeah. Hoy nos quedamos, sobre todo a la izquierda, somos el patio trasero, qué malo que son los gringos. La primera pregunta que hemos planteado es por qué somos el patio trasero. Así y es. la respuesta es que ellos empezaron a hacer las cosas bien desde el inicio y nosotros mal desde el inicio. Y una de las cosas que empezamos a hacer mal desde el inicio, por eso es que eh, me hago esta pausa y esta digresión, porque no es cualquier pelo de cochino, es esto, somos demasiado viscerales. Te odio Correa, que así exploten barrios enteros en Guayaquil, maten a mi familia, qué bueno que, que te gano y no, no vuelves al poder y no vuelve tu partido. Te odio Correa. Eso es no tener sensatez. Los gringos son muy pragmáticos. Cuando Franklin Delano Roosevelt empezó a manejar el país en el año 32, 33 del siglo pasado, reemplazando a Herbert Hoover, un inútil completo que profundizó la Gran Depresión, ganó cuatro elecciones seguidas, porque lo apoyaban demócratas y republicanos, porque lo importante es que estaba haciendo la cosa bien, y se murió en el poder, si no le seguía ganando elecciones, acá no, así hagan las cosas, respeta bien Correa, me invento, que pactaste con las mafias, que tiene eh, un arreglo con el narcotráfico, justifico cualquier, de cualquier forma mi odio, para tratar de explicar por qué no voto por ti, por qué voy contra mi propia familia, contra mi propia patria, debemos ser menos viscerales y más cerebrales, o jamás superaremos el desarrollo y seguiremos lamentándonos por la situación del país. Y esto también es un asunto que nos compete a nosotros como sociedad, como ciudadanos, porque de hecho se nos viene una campaña electoral y hay que aplicar un poco también este tipo de conceptos para no volver a equivocarnos. Sigamos con el tema, porque cuando ocurre esta desgracia... Pero, eh, Nelson, querido, perdón, eh, eh, que eh, eh, nos están escuchando, guay, vale. en Ecuador. por supuesto que la prensa corrupta es gran culpable en todo esto. Pero ¿quién esperaba algo diferente en lazo? Bueno, yo no esperaba que sea tan inepto. Eso sí se lo soy sincero. <risa> bueno, se, Pero se... en cuanto a farsante y mentiroso, mira lo que ofreció en campaña, ofreció darle la vuelta a la virgen del panecillo, ofreció que todos los chicos pudieran estudiar lo que quieran cuando le dé la gana con universidad gratuita, ofreció duplicar la producción petrolera, técnicamente imposible, económicamente inviable y ¿Sí? ecológicamente indeseable. Y aplaudían cuando eran mentiras evidentes y, y la chabacanería, el quechucha y tomar una cerveza que no le va bien por un pelucón así, que en su vida tomó una cerveza en el barrio. No, era claro que era un farsante. entonces También hemos sido un poco más consecuentes. O o sea, hoy nos quedamos todos de lazo. Pero hace un año la gente votó por él. Y era evidente que era un farsante. Entonces, compañeros, con todo el corazón, la, la mejor arma que tenemos para superar nuestros problemas es el voto Jamás volvamos a equivocarnos. Jamás permitamos que nos vuelvan a engañar. ¿No? Y también otra de las cosas es, por ejemplo, este tipo de situaciones que se dicen y no se comprueban. Por ejemplo, se pelean, ahora mismo el eh, Viteri le echa la culpa a Lazo, Lazo le echa la culpa a Viteri, luego el Lazo le echa la culpa a usted, que tiene un influjo psíquico, que tiene un control remoto, todo el mundo se pregunta, ¿dónde caramba está el control remoto? Pon de superintendente saca superintendentes, eh, y todo esto pues, eh, nos, nos tiene en este problema y no salimos. Entonces yo sí creo, y aquí una consulta, eh, presidente, RC, que ha recibido acusaciones incluso de haber participado en el tema de, de la paralización con el financiamiento del narcotráfico, ¿va a hacer algún tipo de, de reacción? ¿Va, va a ser una demanda, una denuncia? ¿Algo? Porque es evidentemente falso. ¿Con qué, pues, si tú estás tomado por el Estado? ¿No hay esa sinvergüenza de Diana Salazar? ¿El peor examen le hicieron fiscal para que persiga Correa? ¿Qué ha he hecho con In Investment? Cuatro años se conoce la cuenta secreta del corrupto Moreno en Panamá en el Balboa Bank, hoy comprado por el Banco de Costa Rica. Jamás ha abierto la cuenta. Es descarado, pero nadie dice nada. ¿Qué ha hecho con Pandora Papers? Un contralor pillo encubrió a Moreno. Una denuncia de 600 periodistas a nivel mundial y dijo que no era para eso fiscal de la Costa del Sur. Cuando es evidente que ha sacado plata del país, ha evadido impuestos, perjurio, porque dijo que no tenía plata fuera, etc. ¿Qué han hecho con el caso Danubio? Eso está A, frío, a, a, eh. a, a mí me condenan mm. horas antes de mi inscripción como candidato por impedirme de participar en algo últimas elecciones y e hicieron con eso presidente Lazo, porque si yo era candidato y estaba en el país el resultado hubiera sido diferente por el falso testimonio de una asesora de medio pelo Pamela Martínez la cual a la cual le reducen su pena está libre hace rato ya. a la décima parte no si nos acusaba y ahora está involucrado Juan José Pons, amigo íntimo de Moreno, claro. nada que ver en nivel con Pamela Martínez en el reparto de, casos, de puestos en aduana y otros sectores del ejecutivo. ¿Y qué ha pasado? No pasa absolutamente nada. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir si claro. todo está cortado? La única forma es ganar las elecciones, recuperar el país y así ahí sí esto sin vergüenza los verdaderos corruptos tendrán que responder ante la justicia. Usted decía que de pronto pueda renunciar el presidente de la república, bien jodido que vaya a renunciar, pero, por, pero pueden existir otras alternativas. Presidente, por ejemplo, por ejemplo, el haberse opuesto muy, muy claramente al tema del habeas corpus de Jorge Glass, el haber declarado que se va a oponer, que no va a permitir, casi, casi que sobre su cadáver Glass va a salir en libertad, es una clara intromisión, es arrogarse funciones. ¿Podría la asamblea iniciar algún proceso por ello debería hacerlo lamentablemente no se tienen los dos tercios de los votos pero por decencia por sanidad nacional debería hacerlo lazo está destruyendo el país está destruyendo la moral está destruyendo nuestra vida si él tuviera un poco de decencia si no fuera el millonario caprichoso vanidoso que quería sentarse en el puesto de carondela y mantenerse ahí a, a, a cualquier precio él mismo pondría su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano, como lo hice yo en el 2009, recuerda que yo fui electo hasta el 2011, gané el 2007 2006, Ajá. me posicioné en el 2007 en mi periodo hasta el 2011, hicimos una constituyente y anticipamos elección para que el pueblo apruebe o repruebe lo que habíamos hecho ¿no? este tiene terror es que no que le importa destruir el país es que usted tenía poder poder popular pues se no tiene nada. ojalá no lo olvide el pueblo ecuatoriano porque tengo una memoria muy frágil, pero en todo caso el tipo tiene que irse o nos va a matar como país. Somos una vergüenza a nivel mundial. Somos el tercer país más inseguro de América Latina. Es un desastre este gobierno absolutamente inepto. Va a atenderse el ojo a Houston. ¿Ya? Entonces, y seguramente en el avión presidencial que dijo que era un lujo socialista. Así nos han mentido. Nos han engañado. Ojalá la gente ya se le caiga la venda de los ojos. Entonces, o si fuera responsable, debería poner su cargo a consideración anticipar elecciones. O la asamblea debería aplicar el artículo 130 y hay motivos más que de sobra para aplicarlos o hay que organizarnos, reunir firmas, pero el Consejo Nacional Electoral nuevamente traba todo traba, traba. para ir a una consulta popular para revocatoria del mandato. Pero este tipo nos va a matar a todos. Es triste porque lo que acaba de pasar hoy en Guayaquil va a seguir pasando, me duele decirlo, pero ya se venía anticipando, ya aparecían granadas, ya aparecían bombas, ya se, se, masacra, se masacra gente en la cárcel. Y lo peor es el silencio, eso es una cosa terrible, hay un silencio eso. total. El día de agosto asesinaron a un periodista en Manta, Ah sí, por supuesto. era nuestro candidato a primer concejal, Gerardo Delgado. ¿Te imaginas si algo así hubiera sucedido en mi gobierno? No, pues eso era, ¿No? pero... Hace otro, unos meses mataron a Jaime Estacio, también candidato a concejal nuestro en San Lorenzo. Anda Esmeralda. La gente tiene terror. Todo está controlado por las mafias, por los vacunadores. Todos amenazan a todo el mundo. Y no hay autoridad, no hay presencia del Estado. Nos convirtieron en un Estado fallido. Estos sinvergüenzas Que hablaban de Venezuela cuando Venezuela está bloqueada. Si decía el bloqueo nos convirtieron en el Medellín de Pablo Escobar de los años 80, o con todo respeto en Sinaloa, en México, controlado por las mafias. Esto es lo que ha hecho este banquero inepto, su neoliberalismo, más la prensa corrupta, más lo que no les importó, hundir al país con tal de hundir una época la Revolución Ciudadana. Pero tiene chance, eh, economista, tiene chance, presidente, porque la vida siempre da oportunidades, claro que... Cuando la vida está por medio preocupa en los tiempos, ¿no? Es totalmente cierto. Las elecciones se vienen, hablemos de eso. Usted hace poco fue electo por una firma internacional como el político más popular del Ecuador. ¿Cree que eso le alcanza, presidente, a sus candidatos para poder ganar las elecciones? Y molestia aparte, si tú ves la lista, estoy en quinto lugar en popularidad soy el único que no está en su país. Y claro, cinco años de claro. persecución, difamación. Porque no han podido contra la integridad de unos cinco años buscando las cuentas secretas y las que encuentran son las de ellos, porque los pillos siempre fueron ellos. Nosotros hemos sido gente sencilla, transparente, ni la banda presidencial me lleva a mi casa, pues, en eso. Para que venga este poco de hipócrita encabezado por Moreno, a, como los ladrones, ¿no? Que gritan al ladrón, al ladrón para despistar, porque uh -huh. los ladrones son ellos, a decirnos corruptos a nosotros, cuando los corruptos siempre han sido ellos. Hay gente que creyó esas tonterías. Pero en todo caso, ojalá alcance. Eso depende del pueblo ecuatoriano. Aquí no está en juego el destino de Claro, es agradable tener reconocimiento de tu pueblo. Pero créeme que eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que el país salga adelante, el buen vivir, recuperar esa senda. Mi proyecto vital era sacar a mi país de su desarrollo. Ya no lo voy a ver en vida, pero al menos retomar esa senda. Entonces, esto, lo que está en juego es el futuro de la gente, el futuro de milagro, de Guayaquil, de Guaya, de la patria entera, la vida de nuestros hijos, el trabajo, para los jóvenes, la educación. en este manos del pueblo ecuatoriano. No sé si nos alcance con claro. mi popularidad. Ojalá alcance con la conciencia de todo un pueblo que sin lugar a duda, si deja el odio a un lado, va a reconocer que antes vivíamos mucho mejor. Y no solo eso, eso es muy mezquino. Claro. Estábamos en hacer el desarrollo. 20, 30 años en esa misma dirección y superamos, hubiésemos sido, hubiésemos sido el primer país latinoamericano en superar su desarrollo. Y aquí hay que hacer una puntualización, y ojalá que usted también nos pueda explicar, porque usted sabe que empiezan a haber comentarios de decir: Bueno, lo que pasa es que Revolución Ciudadana tiene un solo objetivo, que regrese Correa. Entonces se confunde un poco el tema de recuperar la patria con que regrese usted. ¿Y cuál sería el problema de eso? ¿A quién tenemos que pedirle disculpas por eso? Perdón. ¿A quién? ¿Por qué tenemos que dar explicaciones de que se conozca la verdad? ¿Acaso no hemos sido perseguidos brutalmente? ¿Acaso no se me entre condenado por influjo psíquico a me reír a nivel mundial? una sentencia de esa naturaleza después sería el problema de ajustar cuentas con la historia de dar a conocer la verdad solo los sinvergüenza los verdaderos culpables tienen miedo a la verdad y cuidado cuidado mucho más importante que dar carreteras hidroeléctricas salud ocasión es dar esa verdad solo la verdad nos hará libre como nos han robado la verdad votamos equivocadamente el 2021 como nos han robado la verdad aplaudimos a orates como Trujillo o a traidores como Moreno entonces la verdad es fundamental ¿A quién tenemos que dar explicaciones por buscar la verdad? La buscaremos una y mil veces y solo los culpables pueden tener miedo a esa verdad. Y bueno, y están los resultados ahí. pues no Los resultados están dándose, a ustedes les está eh, resultando el tema de manera internacional. Acá la situación está bastante complicada. Me imagino que van a seguir eh, con el tema de Jorge Glass empujando. Si tiene algún dato que sepa... Rafael, sobre Jorge Glass, hay una pugna sobre el tema de, de, de avias corpus, un asunto institucional gravísimo, la, la, seguridad, la justicia, entre dicho. Hoy amanece la superintendencia con policías porque no quieren que vaya el superintendente, que a propósito dije, decían que era corrista ¿no? No conozco no, al no, señor <risa> superintendente, me han mirado su valentía. En todo caso, ¿qué más pruebas quieren? A mí se me acusaba de dictador porque no me dejaba someter por nadie, porque era severo, se requiere severidad para los problemas del país, grandes problemas, grandes soluciones, pero siempre dentro del marco legal, Estado de Derecho, con prensa en contra. ¿no? Pero rompió un, un periódico eh, un, en una sabatina, entonces era dictador. Estos tipos se toman el Consejo de Participación Ciudadana, se toma la superintendencia, desobedecen decisiones judiciales y son los grandes demócratas. Mira lo que ha pasado. El primer vez corpus que gana Oregla, destituyen a los jueces. Sí, sí, sí. El segundo vez corpus, lo meten preso, uh -huh. O sea, ya no se apela en el país, se meten preso los jueces. Y no pasa nada con la complicidad de la prensa corrupta. Despierten, ecuatorianos. Estamos bajo una dictadura. Estos son los sinvergüenzas que nunca han creído en la democracia, nunca han creído en el Estado, solo creen en su bolsillo y miren dónde están. ¿Cómo ha sido el proceso de selección? Yo sé que usted no está básicamente inviscuido directo, pero tiene obviamente conocimientos de selección. El personal, eh, la, lo que ha venido matizándose para encontrar estos perfiles que vayan a enfrentar. Yo sé muy bien que de pronto la imagen suya les ayuda, pero creo que tienen que también poner un poquito la otra parte, el candidato. ¿Cómo está Revolución Ciudadana asegurándose ese tipo de selección para tener una victoria en el 2023? Estamos infinitamente mejor que en el 2019, incluso que en el 2021. Okay. Recuerda, no teníamos partido político. Ah, claro, en el 2021. estaban. Nos eliminaron con Socialista 5, nos tuvimos que inscribir con Listas 1, que ya se fue para otro lado con el gobierno. En el 2019 nos tuvieron que prestar lista 5. Dos semanas antes no, no pudimos inscribir candidatos, no teníamos con quién. Solo pudimos inscribir candidatos a alcaldía en 60 de los 221 cantones del país. Ahora son contados con los dedos de las manos los cantones donde no hemos podido inscribir candidatos. Estamos todavía con dificultad Recién tenemos el partido político de agosto del año pasado, pero en mucho mejores condiciones que antes. Y somos el movimiento más democrático, pero sí es una. Observación que le tengo que hacer a nuestra militancia y a hacer de izquierda, ¿no? Una cosa es la autocrítica, y no hay más autocrítico que nosotros mismos. Otra cosa es la desconfianza. Y yeah. a es que cada rato están por Twitter, y este se pasó, y no hacen caso a militancia. Si no le dan gusto, si no es su candidato, no, no, no se le echó caso a la militancia. Reflexionemos un momento. Yeah. Tú has visto eso en otro partido político. Eh. En el Partido Social Cristiano negóme ¿no? ve las encuestas y pone a dedo a los candidatos. Y nadie reclama nada. Ah, sí. Nosotros hacemos primarias, consensuamos, reunimos. Yo me he reunido todos estos meses, he estado reuniéndome todos los días con los equipos de cada provincia, pero no se puede contentar a todo el mundo. Entonces, que no, que faltó esto. Hay más de 11.000 mil candidatos. Ah, no, que este wow. me. Que este sí si pasó la línea roja. Ya basta. Una cosa es la autocrítica, otra cosa es la falta de confianza. O sea, gente que no tiene confianza en su dirigencia, es mejor que se vaya a otro lado. Porque así no puede funcionar un proyecto político histórico como el de la Revolución Ciudadana. Además, además que no entienden, y eso es sí una contradicción, pero no nuestra, que por la ineptitud del Consejo Nacional Electoral y los últimos años en el país, las novelerías han hecho una serie de reformas, cuotas para mujeres, cuotas para jóvenes. Entonces, las primarias, la dirigencia primaria, puede elegir a quien quiera, la militancia, que si no cumplimos las cuotas, nos eliminan a todos. Claro claro, claro, claro claro que tomar claro. decisiones. Pero eso no se entiende tampoco. ¿okay? Claro. O sea, de una u otra manera está, no quiero decir eh, discriminándose, pero sí está condicionándose eh, que, que cada que, que cierta porcentaje tenga características específicas. Eso es una contradicción, porque ya. así es la, la estupidez humana, Perdona. Ya. Nosotros fuimos los primeros en poner cuotas femeninas de jóvenes. Ya. Pero para elecciones multipersonales, para presentar una lista, pero para unipersonales, exigirte tanto hombre y tanta mujer es quitarte tu derecho a elegir. Y eso es lo que han hecho en los últimos años. Entonces, y por otro lado, te exigen que en primaria se designen los candidatos. ¿Qué pasa si en Guayas al 100% hombres, necesitas 30% mujeres. hay Alguien tiene que decidir, o eliminan a todos. Claro, claro, Y eso no entiende muchas veces la militancia. Sí. Y, y también okay. luchar, eh, presidente, con el método. Esa es otra lucha. Porque ahora se explica... Bueno, eso hecho. fue otra sinvergüencería. Hay la mafia la más clara muestra de cómo les interesa a tres cantimploras el país. Perdóname la expresión, la usan mucho los jóvenes. Porque el método de Wester para un país como Ecuador es un absurdo. El 95% de los países latinoamericanos usan el método de Hong. El método de Wester privilegia a las minorías, pero dispersa eh, los cargos, en este caso la asamblea. Hoy lo que sufre el propio gobierno, con esos independientes que te exigen el hospital, te exigen las aduanas, es fruto pues, del método de Wester. Mm. Se requiere consolidar grandes partidos políticos para tener gobernabilidad. Pero como nosotros éramos los más grandes, para perjudicarnos, María Paula Romo, Moreno, con el aplauso del aso de la presa, pusieron el método de Wester y hoy sufrimos las consecuencias. Y esto recién empieza, que me escuche el pueblo ecuatoriano y los candidatos a alcalde. Recién empieza. Porque mucho peor va a ser en los consejos cantonales, donde claro. va a haber una dispersión terrible y ese pobre alcalde no va a tener gobernabilidad. Claro, y bueno, eso lo vamos a ver ahora mismo en las elecciones. De pronto, en un futuro, presidente, buscar la forma de cambiar eso, ¿no? Tal vez. Hay que volver al método de Jun. Claro. Pero obviamente Creo que el método Western de solo se vamos a tener mayoría la... absoluta en la asamblea y eso es lo que quieren impedir. Y no les importa destrozar al país con tal de hacerle daño al correísmo, ¿no? Creo que Wester solo se aplicaba para las designaciones de los asambleístas nacionales, si no me equivoco. Sí, era una, una gra un gran sistema mixto. Asambleístas nacionales Wester, asambleístas provinciales HONT. Y el método de Western se utiliza en países ya desarrollados, donde se privilegia la participación, a minoría, a la gobernabilidad. Países en vías de desarrollo, muchísimo más importante la gobernabilidad. Por eso utiliza el método de HONT. Esta gente, como te decía, le, interesa, le importa tres cantimplores del país. Solo les interesan su odio y sus ambiciones. Hablando de elecciones, eh, presidente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usted decía hace poco eh, y tocaba el tema de Centro Democrático. ¿Qué pasó con Centro Democrático? ¿Qué pasó con, con Airala? Ustedes es incomprensible. Eran, eran panas, ya no soy pan. Es, es incomprensible. Bueno, eso tiene que preguntar la dirigencia del Centro Democrático, son es los que se fueron por otro lado. Pero en los momentos más duros estuvieron. Yo le soy muy sincero. Cuando nos quitaron lista 5, eliminaron, acuérdense por las presiones de Celi y por la mediocridad de Consejo Nacional Electoral que se sometió a esas presiones. ¿no? Nos quitaron el partido, yo dije, nos acabaron. Ajá. Y apareció Centro Democrático. Dijeron, nosotros lo nos inscribimos. Enrique Menoscal había trabajado hasta con los Isaías. Él dice que fue mi estudiante en Cristóbal Colón, realmente no me acuerdo. Pero yo ni lo conocía, no me acordaba de él. Y yo recibía las versiones de que, no, Enrique Menoscal dice que sí lo va a inscribir y que había trabajado con los Isaías. Yo dije, es un engaño. Yeah. El día antes de inscribir, nos dicen, ya no lo inscribo, nos aniquilaron. Créeme que no podía dormir. En los momentos más duros cumplieron, estuvieron ahí cuando nos tenían en sus manos. Y se portaron con toda la caballerosidad del caso, exigiendo casi nada. Y mi gratitud eterna por eso. Y luego ya, cuando participamos, perdimos lamentablemente las elecciones presidenciales. Por, dime, directo, por esto que no me da la importancia, ¿eh? no solo que se abren, se van con la oposición. No nos engañemos, o sea, en Guayaquil hay un pacto de Jairala con, con Lazo, ¿no? implícito. El gobierno no... No pone candidato y, y, y apoya a Jairala para la alcaldía. Puede ser por las amenazas, ¿no? porque Jairala también está siendo perseguido en honor a la verdad. ¿no? Está siendo perseguido por el gobierno. Entonces, hasta cierto punto es incomprensible lo que ha pasado, porque en los momentos más duros estuvieron ahí. Y en los más fáciles o menos difíciles, no solo que se abrieron, sino que han sido totalmente inconsistentes en su comportamiento político. Y uno de los puntos que yo podía saber, porque entrevisté en, en su momento a Marcela, también a Jairala, era Vanegas. Porque parece que por ahí fue la manzana de la discordia, fue Vanegas. Y ahora Vanegas cometió tremenda error y ya no está Vanegas. Eso fue el detonante, ya había sí. problemas, ¿no? Pero eso fue el detonante. Yeah. Teníamos un acuerdo en Guayas, Jimmy a la alcaldía, eh, Marcela a la prefectura. Parece ser que Héctor Vanega le llenó lo, la oreja a Irales, un tipo de muchos recursos, probablemente le ofreció financiar la campaña, y nos enteramos por los medios de comunicación, que era Héctor banega que además no había insultado, yo tengo el peor de los conceptos de este tipo. Vino a haber matado, lo recibí, pero no sabía lo que había dicho en las redes sociales. Cuando lo supe y se inscribió en el partido, lo votaron. ¿no? Entonces un tipo detestable. Y lo pone este tipo, y mira las consecuencias ahora, ¿no? mira todo lo que ha hecho el, la, O sea, lo, lo que digo no es un error. Lo que Dios demuestra la naturaleza. El evangelio dice de lo que rebosa la boca, de lo que habla la boca rebosa el corazón. El corazón. Es ese machismo, el desprecio hacia la mujer, ese, pero yo diría esa agresión a las mujeres viene de lo profundo. Es convicción de este tipo, por más que quiera disimular. Y mira lo caro que están pagando esas esa inconsistencia que, que cometieron. En verdad fue deslealtad porque tenía un acuerdo con nosotros. No es verdad que nosotros lo incumplimos. Ellos lo incumplieron. Jairala mencionaba que tenía conocimiento que eh, al no tener este, este acuerdo o al romperse, ustedes sacarían candidato a Guayaquil solamente para chimbar. No, Jairala no puede decir lo que le dé la gana, pero tú crees que ese es nuestro comportamiento. Somos de lejos la principal fuerza política del país. ¿Quién puede creer que vamos a sacar un candidato solo para chimbar? Te puede decir cualquier tontería. Esa es una muestra de su inconsistencia política y su deslealtad lamentablemente Jairala siempre ha sido bailarín, ese es su defecto, su gran defecto, el bailarín Jairala, eh, para justificar su baile, ahora lance esa calumnia, pero que la pruebe, o sea, ¿cómo? eso atenta a la razón, somos de Leo la principal fuerza política de Guayas, de Guayaquil y del país, y vamos a sacar un candidato pachimbador, y un Aquiles Álvarez, más un tremendo candidato, según. Gran absurdo. ¿no? Eh, sí, tendría que probar. De hecho, en, sus, en su alocación decía que tiene pruebas. Bueno, tendrá que aprobar. Oiga, presidente, prende el aire. Oiga, que las dé las pruebas, no se preocupe. Sí, que oiga, Prende el aire, pero está que sude usted. Es que aquí hace un calor terrible y cerré la ventana para evitar el ruido de la calle, pero lo voy a abrir. Va, va, va, yo aquí lo aguanto, yo aquí lo aguanto. Espérense. Hice loco, es así ya. Yo no Epa. sé cómo sobrevive la gente de estas la latitudes porque en verano te mueres de calor y claro. en invierno te mueres de frío. Claro. Oiga, presidente. ¿Cómo está Aquiles? ¿Cómo ve Aquiles? ¿Cómo está el trabajo con Aquiles? Muy bien, muy bien. Aquiles empezó con un 17%, lo cual es brutal. Entonces sacan sus encuestas. La Omar Malú, que no confió mucho, pero Cintia 35 <risas> ojalá a 32, eh, Cristina 20% y creo que ahí le da 14 o 15 a, a Aquiles. Pero cuando ves el conocimiento de Aquiles, pues no es ni el 30%. O sea, todavía puede triplicar eso. Entonces es un comienzo espectacular y es un gran candidato, un gran candidato. Tiene... Eh, tiene fibra, tiene carisma. ¿Y por qué no apostó por un candidato más conocido? O sea, es conocido en Guayaquil, pero de pronto políticamente. Bueno, yo conozco, a Aquiles es mi amigo, ¿no? Es de los pocos empresarios eh, progresistas, joven, eh, que nos ha apoyado y estado cerca. Entonces, cuando evaluamos, dijimos, bueno, es un gran perfil, ¿no? Marcela también estaba totalmente de acuerdo con eso. Presidente, ustedes tienen una eh, situación que es eh, favorable y también desfavorable. Es decir, usted catalogado el político más popular acá en el país, tiene que haberle causado roncha a muchas personas, pero es la realidad. Pero tiene una, una desventaja, presidente, que no está aquí. Que no está aquí. Y eso es, eso es ambiguo, ¿no? ¿Cómo va a ser Revolución Ciudadana para zanjar un poco el tema y competir contra un Nebot, contra un Isa, que seguramente se va a subir a una camioneta y va a pasearse por el país promocionando a sus candidatos? ¿Cómo va a ser Rafael Correa? Imagina que sea el político más popular del país, ni siquiera está allá. Claro, no, no, eso es todo. Eso, es eso, ah. eso te explica Uf. por qué no me va a dejar regresar. Claro. Y, Chiste, mamá, y así Dios, soy el pues, más popular. Qué? Regreso y le damos 3 a 1 en las elecciones. Entonces se van a inventar influjo <risas> psíquico, narcotráfico, terrorismo, marciano, cualquier cosa, para evitar que regrese. Pero tarde o temprano se le derrumbarán esas farsas. Mira, esto es un llamado a la conciencia popular. Eh, hay que votar, perdóname a la a conciencia, esté o no esté yo allá. ¿Quieren continuar como están ¿O quieren volver indudablemente a esa senda de progreso? Solo tienen que plantearse esta pregunta. La gente milagro, de guayas del país. ¿Cuándo estábamos mejor? ¿Del 2007 al 2017 con la Revolución Ciudadana? ¿Del 2017 al 2022 con este poco inútiles traidores odiadores que han destrozado la patria? Tan sencillo como eso. No es que si corre está, no está. Que si lo conozco, no lo conozco, no. ¿Cuándo estábamos mejor? ¿2007, 2017? ¿2017, 2022? Si estábamos mejor, si tú estabas mejor, compañero de Milagro, tu familia, tus hijos, compañero de Guay, ecuatoriano, ecuatoriano. Si tú estabas mejor, de 2007 a 2017, todo, todito, lista 5. Lista 5, Revolución Ciudadana, que lograron poner el nombre, ¿eh? porque también se les había complicado con el nombre. no Tres ya... veces nos robaron Alianza País, tres veces impidieron que inscribamos, siendo la principal fuerza política, nuestro partido político, con cosas como esta. Revolución Ciudadana, no, es el lema de alianza país, no puede. Con tonterías así. Ah, que un, gobierno, un partido progresista, el de Alfaro, creo que se llamaba, no me acuerdo, o liberalismo, no me acuerdo. No, no, el Alfaro no era de izquierda, sino liberal, no lo negaba. O sea, lo que ha habido es dictadura en los últimos cinco años. Y hoy, hoy lo estamos viendo de forma más evidente. Pero como era contra los corredistas, no había problema. Hoy es contra todos, destrozaron la patria. No son cosas casuales. No son cosas independientes, son, es causa-efecto, son cosas interdependientes. La destrucción del país por tratar de destruir a nosotros y miren lo que estamos viviendo ahora. Presidente, ¿ustedes ya avisoran el 2025 o todavía no? ¿O están concentrados en el 2023? Sabemos que el 2025 o recuperamos el país o se acabó esto. En todo caso puede ser antes. ¿eh? Yo veo Lazo muy mal, cada claro. vez caen peores abusos, no sé cómo todavía... Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ellos tienen que obedecer la Constitución, cómo van a acercar una superintendencia de banco. Explota un barrio, Cristo del Consuelo, en Guayaquil. No pasa nada. Eh, no hay policía. Mm. Pero para mantener el negocio quieren poner un superintendente de bancos títeres, ¿no? y van a rodear la superintendencia de banco. Entonces cada vez caen mayores abusos, el desacato al habeas corpus de Goreglas, mm -hmm. Le tienen terror a Goreglas libre, medio creste. La otra vez también cercano al Consejo de Participación Ciudadana para imponer un yoga cada vez caen en más profundos abusos, más profundas inconstitucionalidades, y de eso no se vuelve. Yo creo, o sea, es difícil que lazo termine, por más que tenga apoyo de los poderes fácticos, de Estados Unidos, poder económico, parte de la iglesia, sobre todo la prensa corrupta, la, la gente está harta, la gente está harta y por el bien del país, ojalá, por lo menos se anticipen elecciones. Se anticipen elecciones para presidente. Sí, eso es perfectamente democrático. Sí. O sea, está en la Constitución, sí, sí, sí, sí. artículo 130. Y al siglo 148, me parece. O Habrá... 38, 148. Eso depende de la asamblea, ¿no? De la asamblea del presidente. El presidente puede llamar a muerte cruzada, recuerdo. Uh -huh. Y si fuera un poquito decente y responsable, este vanidoso mimado de de lazo, niño rico, caprichoso, por el bien del país, y por espíritu democrático, anticiparía elecciones. Y él puede participar claro. para ver si gana esas elecciones. Como sabe que las va a perder, prefiere acabar de destrozar al país. Sí, sí, definitivamente por el afán solamente de, de sentirse que están en el poder al diablo todo lo que ocurra con la gente y ese eso es realmente triste. Sigamos con el tema de las elecciones, ¿cómo está Quito? ¿Cómo va? Ahí Pavel Muñoz se va a poner eh, en primera fila para las campañas, para las, eh, para lograr llegar al municipio de Quito. ¿Qué pasó con la señora Luisa Maldonado? No se logró compactar ahí, Era un podría haber sido un gran equipo, ¿no? Mira, lastimosamente... La vanidad, las ambiciones y la falta de iluminación, porque es una, un coctel Molotov, no ser muy iluminado y ser ambicioso y vanidoso, lleva comportamientos como Luisa Maldonado. Yo creo que desde el 2006, primera vez que Luisa Maldonado no es candidata, a algo. Uh -huh. ha sido concejal, candidata a alcalde, pero como esta vez no fue, ella se va por otro partido y no solo eso, con la deshonestidad de la culpa que las primarias, o sea, cuando ella salía candidata, sí era democracia interna, primaria. Cuando no salió ella, sino Pavel, ahí no hay democracia interna. Entonces, mejor que se vaya y no regrese. Vamos a ver cuántos votos saca. Probablemente projiquen algo. Ahí sí es una chimbadora. En Alba, no creo que en mucho. Pero esa, esa clase de gente, mejor que se vaya ahora, despurarnos ahora y no más tarde y que no vuelva. Mi querida producción, por favor, envíeme ya los mensajes de la gente para poder transmitírselo. Presidente, le voy a pedir que me, que me le agradezco realmente porque creo que esto no hace en otros lados eh, permitir que la gente se exprese, que le salude, que le hable, porque si no, oiga... Si sabe que me olvidé bueno, la vez. Pasada. A mí no me has preguntado, yo no he permitido, pero <risa> Oiga, oiga Rafael, si sabes que la vez pasada me olvido de pedirle un saludo para mi suegro. Mi suegro es recontra que fan suyo. Le voy a pedir, se llama Miguel Rojas. Don Miguel, felicitaciones por su buen gusto. Muchas gracias. Un inmenso abrazo. Este compañerito. Sí. Ok, a ver, producción, pásame, por favor, porque necesito eh, transmitir lo que la gente ha expresado. Eh, eh, para usted aquí está, chica Dios mío lindo yo le dije a usted presidente, hagamos ahí un convenio cada semana y yo le y, yo le, y ahí nos dividimos porque la gente... En broma Nelson, se necesita mucho más de estas plataformas independientes sí. para contrarrestar el poder hegemónico de esa prensa, pero corrupta totalmente o sea, eh, nos, han, nos han dominado con la prensa, ahora cuídense, cuídense, mira lo que pasó con Gerardo Delgado también tenía una plataforma, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Hable serio. No, no me hagas. No, me haga no, no, sí, es que te lo tengo que sí, decir. Sí, sí, sí. Es terrible no, lo que se está cuen, viviendo. De hecho, le cuento, presidente, aquí entre nosotros, nadie nos escucha, por suerte. Eh, sí, tengo una denuncia, tengo una denuncia que ojalá que no prospere. Se la cuento después por interno. A ver, Walter Trujillo lo saluda a usted y espera de corazón que regrese. Walter Trujillo. A ver, sigamos por acá. Eh, Elizabeth Páez, buenos días desde Nueva York, saludos para el mejor presidente de todos los tiempos. Loco, se le hincha el pecho a usted, ¿sí? ¿No? Ah, de ese cosa, de cosas, cosa de No, he aprendido a no, a no dejarme eh, afectar ni a favor ni en contra por los halagos ni por las críticas, ¿no? Ya. Y le insisto, hay que poner las prioridades en su justo orden. Lo importante no soy yo, lo importante es el país. Si lo hice bien, buena hora. ¿No? Lo importante claro. es que se siga haciendo eh, Algo hizo bien, pues, ¿no? O sea, como para decir, o sea, tampoco es alguito, pero o se así hizo. Mira, algo. tampoco <ríe> me engaño. La humildad no es desconocer lo que uno ha logrado, sino reconocer que gratuito lo recibiste y gratuito lo tienes que entregar. Así es. Y soy un profesional en esto. Los indicadores demuestran que fuimos de los mejores gobiernos de toda América Latina, no solo de la historia del país. Wilson eh, Wilca Maigua también le saluda por acá. Cel Wifi, presidente, gracias. Saludos. Por acá, eh, Etienne Marcel, el valor de un hombre se mide, dice acá, estatus, el valor de un hombre por la responsabilidad. Creo que lo valora por eso y no por el dinero que pueda tener Guillermo Lazo. Es lo que entiendo de Etienne Marcel. Un saludo también para eh, Paulina Clark, que también lo saluda. Larga vida y salud para Rafael y Jorge Glass. Abril Ben nos envía también un saludito. Jorge Paredes, saludos, eterno presidente. Usted va a ser eterno presidente, por lo menos vitalicio, digo, de RC. <risa> Es que ese otro, los complejos de los yeah. opositores, la mediocridad de la política, ¿no? A los expresidentes se les llama también presidente. Y tiemblan cada vez que me dicen presidente. Sí, del... sí, a mí también. Que... Estados Unidos y verás que cualquier entrevistador te va a decir Presidente Obama, Presidente ah, sí, Obama. Sí, sí, no sí. va a decir expresidente o presidente hasta tal año, presidente. Pero aquí sí, se sí. mueren de terror cada vez que me dicen presidente. A mí me criticaron, que decían, oiga, ¿por qué le dice presidente? Yo le quiero decir presidente. Porque nada, así nada. se lo nombra un título honorífico a alguien que ganó las elecciones no, democráticamente. Sí, sí, sí. Saludos para Martín Río Frío, dice acá saludos para, desde España, lo están viendo, presidente. Es eh, triste lo que pasa en Guayaquil con la inseguridad, Guadalupe. Eh, por acá dice Guadalupe Rambay, ¿por qué la alianza con Darío Macas? No sé, en Machala creo que es. No sé si usted tiene. Sí, mire, eso. siempre podrán criticar. Darío Macas está muy bien evaluado. Y eso es palo porque va, es palo porque no vota. Básicamente sí, sí, sí. fue decisión de la dirección provincial en el oro. Este, seguramente también hay insultos por ahí. Eh, eh, no, <risa> Héctor. Es que yo ya filtré, pues no digo, no, no, no, no sé, es que lo que pasa es que yo... No filtres, no filtres. No, lo que, hay que pasa es que ver cuántos son los sufridores y si hacen preguntas cortésmente, con todo gusto para no, responder. Eso sí, lo que pasa es que los resolverlo. insultos, YouTube me los, me los corta. <coughs> Héctor Villavicencio Maggi, salud eh, a mi esposa, dice Dayana, que está por ser mamá, dice por acá. Un fuerte claro, abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Sainz, eh, Correa, el mejor presidente de la historia, por acá dice... Rumbaldo Zarango, no mandó nada un saludo para Correa Jacob Villacres eh, Patricio Díaz no mandan sino solo así saludos eh, eh, usted reconstruyó un país yo había dado por perdido gracias a usted a mis 35 años por primera vez siento orgullo de mi Ecuador nos han quitado hasta eso dice Alexander Alexander Sutro por acá sí, sí lastimosamente créeme que cuando yo empecé esto ya como presidente incluso, pero claro. en la campaña también, cuando iba a visitar a los migrantes, miraban para abajo los migrantes. Claro, chute, claro. Eh, en España le decían a la, a la empleada doméstica, la ecuatoriana. Los tenía claro. solo como empleado doméstica. Y no se atrevían a mirar de frente a nuestros, nuestros migrantes. Luego con nuestro gobierno, cuando empezaron a hablar en España, cuando nos ponían de ejemplo con qué orgullo se referían a Ecuador, a su patria. Y hoy volvimos a lo mismo. La gente trata de salir de su propia patria, siente vergüenza de lo que ha pasado en Ecuador. Pero no perder la esperanza, vamos a recuperar nuevamente esa dignidad. Ángelo Zumbaya, también por acá, Rafael Gutiérrez, eh... a usted me dijo que le pregunte cualquier cosa, ¿no? Dice Juan Carlos, ¿por qué ha permitido oportunistas? Dice, en RC. Es que siempre, nunca se puede contentar a todo el mundo. ¿Sabes cuántos candidatos tenemos en Más de 11, eso, sí, eso? Más es de 11.000. Más de 11.000. Te van a buscar, ah, y ahí hay una modelo. Como que si se elige por modelo, no por su capacidad. Ah, no, y este... Eh, en tal fecha, tal eso, eh, eh, levanté una bandera de Barcelona y el eh, correo es que me cita. Usted no se puede contentar sí, sí, a sí, todo sí, el mundo. Sí. Por supuesto que hay gente con la que yo nunca hubiera estado de acuerdo. Pero hay algunos hechos consumados y hay que elegir el mal menor. Usted no se puede contentar a todo el mundo. Somos el, el movimiento más democrático. Tú ves que tú pasas el partido. No, pues, eh, es que son después de la gente y nadie se queja. Oiga. Nosotros hacemos primarias, consultamos y siempre las queda y no, no. que ya se traduce en falta de confianza, se molesta un poquito. Totalmente, totalmente. Le, le confieso acá, acá en, mi, en mi ciudad, acá estaban regalando el partido, creo, con una bolsita de arroz. Con así. No pasa eso Reciba en otros Reciban la bolsita de arroz que se necesita, pero el momento de votar, ni un solo voto para los que han quebrado el país, todito, sí no Nad oh, Nadie se quiso hacer cargo del movimiento, creo, acá. Eh, ah, aquí quien sí tenemos que satisfacer es un saludito para la mamita de Pavel Muñoz, que es hincha suyo, hincha del programa, así que. No la conozco, la señora. Un inmenso abrazo, señor, y felicitaciones. Padre Muñoz, realmente, realmente un tipo de, mejor asamblea, de los mejores asambleistas. Sí, ¿no? sí, sí. Y un tipo muy competente, muy capaz. Oiga, presidente, yo tengo una sorpresa. Es el alcalde que Quito necesita. Quito, históricamente, tuvo buenos alcaldes. Pero sí. hace dos, hace cuatro o cinco años han sido un desastre, más ocho años. del 2014 con Rodas. Pero Rodas, luego Yunda, luego Guardera. Hay que reconocer a Augusto Barrera como persona de lo peor, un traidor, odiador, acomplejado, pero hizo una buena alcaldía. Claro. ¿ves? Pero desde ahí, claro. alca los alcaldes que han sido un desastre. Es hora de retomar esa tradición de grandes alcaldes y eso se va a lograr con Pavel Muñoz. Le tengo una sorpresa, presidente. Le voy a presentar a alguien, no sé si usted lo conozca. Vamos a admitir <risa> vamos a admitir a, a nuestro invitado. Saludos Pedro Solines. No lo conozco. Pedrito, ahí. pero no lo veo, no lo veo. Felizmente no lo veo. Ahí está, ya lo estamos viendo nosotros. ¿Él sí lo ve? Yo no, yo no lo veo en pantalla. Bueno, pero. Lo cual le agradezco profundamente. No, no, no, no. no, no. <risa> A ver Pedro, cómo está. Saludos Nelson, saludos presidente. Ahora buen día. sí lo veo, Pedrito, el hombre saludos, que cuando. Presidente. Cuando está contento, tiene care bravo. Y cuando está bravo, está silbando y sonriendo. Está bien. <risa> Un abrazo, presidente. En el gabinete le decíamos care bravo a Pedrito. en serio. Oiga, pero si sí se ríe, no eso, todos los dientes que pela ahí. ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, Nelson, bien. Contento de poder participar aquí. Estuve escuchándolo al presidente en la entrevista. Bueno, yo le quiero preguntar a los dos, pero de pronto no sé quién va a responder. ¿Qué gana Milagro? Con Pedro Solínez de la Alcaldía. Pedro es el candidato. Que responda a Pedro. A ver, Pedro. Bueno, gracias. Eh, nosotros resumimos nuestra propuesta del milagro que queremos en una palabra, en dignidad. Y yo creo que eso es lo que gana milagro. Dignidad desde el quehacer político y público por parte de quienes nos presentamos como candidatos, que somos personas nuevas. Tanto el candidato alcalde, Pedro Solínez, como los 18 candidatos a concejales los 9 principales y los 9 suplentes son personas nuevas que aman milagro, que les duele milagro y queremos dar esa dignidad y dignidad para el pueblo ¿no ¿qué significa esa palabra? porque a lo mejor dicen con eso no se come sí, yo creo que se come, la dignidad significa obra, servicio, primero rescatar la decencia en el crecer público y político, recuperar el valor de la palabra, en todos los lados donde vamos nos dicen, no confiamos en los políticos que nos mienten Vienen cada cuatro años con su cara lavada, que ya estuvieron, y nos incumplieron, nos vuelven a pedir el voto. Solamente se pasan insultando. Tener una planificación de una ciudad a 25 años siguiendo normas internacionales, como se debe hacer, no pensar en los cuatro o ocho años que uno puede estar allá. Eh, transparentar los presupuestos. Se habla de que los recursos son escasos en los municipios. Puede ser, pero pues si son mal manejados, eh, no son transparentes, hay corrupción, hay ignorancia a veces. Como decía el presidente, hay caprichos o vanidad por llegar, por decir, por ser autoridades, pero no por servir, no por transformar, no para desarrollar. Planificar esa ciudad, administrar con transparencia y liderazgo los recursos y priorizar la aplicación de los recursos públicos, porque si son escasos hay que priorizarlos. Más allá de que las obras sean populares o no, hacer lo que se tiene que hacer, empezar por infraestructura básica. Milagro está por cumplir 109 años. El 17 de septiembre. Ya estamos en la mayoría de edad o en la ancianidad de edad, y es triste saber que hay barrios consolidados de 49, 45, 50 años que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que cuando le hablo a la gente tengo que dar eh, los discursos en tierra, en lastre, en lodo, que no tienen sus títulos de propiedad, que si no teniendo títulos de propiedad, no pueden ser considerados sujetos de derechos la, ante las autoridades. Es triste. Entonces, infraestructura básica, agua potable, alcantarillado, sanitario, natural, lo que salva vidas, lo que da salud a la gente. Y de ahí, ya con proyectos que estamos poniendo dentro de nuestra planificación, que es atención, aunque son eh, facultades y competencias del gobierno eh, central, una autoridad responsable no puede decir yo me sentiendo eso, ¿no? eso. Claro. El tema de la desnutrición infantil, hay que poner mucha atención, porque un niño desnutrido está condenado hacer un niño de tercero o cuarto relegado en, durante la vida. Qué bien, el qué bien. tema de, de los adultos mayores, el tema de las adicciones, el tema de la seguridad que muy bien habló el presidente, si bien la constitución y la ley le señala como un tema de competencia exclusiva del gobierno central, también hay competencias concurrentes, dice la ley, para los municipios. Entonces habrá que tener liderazgo, capacidad de gestión, de coordinación, porque hasta el año pasado, al menos en Milagro, las encuestas decían que la primera preocupación de los milagreños era el empleo. Ya. Hoy ya pasó a segundo lugar y está la seguridad. Totalmente, y, todo el país. Y como decía el presidente, eso es un problema multicausal. Porque si no hay empleo, no hay oportunidad, hay desocupación, la gente busca u opta eh, por eso, ¿no? Entonces pues eso es lo que, básicamente lo que nosotros proponemos. Chévere. Y todo eso es en tierra, en dignidad. Chévere, Pedro. Rafael, ¿qué nos puede decir de, de Solín? De Ustedes sé que se conocen desde hace muchísimo tiempo atrás. Pedro va a ser un lujo de alcalde para milagro. ¿no? Fue un gran funcionario público, fue mi secretario de la administración, secretario de la presidencia y siempre muy, muy capaz, muy capaz. Lo digo sinceramente, ¿no? muy capaz. Ahora, este, retomando un poco lo que decía Pedro, ¿no? es claro que la seguridad es competencia exclusiva, del gobierno central, pero no puede eludir la responsabilidad del gobierno local. En Guayaquil no puede eludir 30 años de gobierno social cristiano que sea un desastre en de seguridad. Guayaquil, por supuesto que los municipios y los alcaldes están involucrados en el tema seguridad, haciendo canchas deportivas, iluminando barrios, también se combate la inseguridad generando cultura y todo eso han eliminado o minimizado en estos últimos años en, con estos gobiernos y con estas administraciones locales terribles. Milagro, una ciudad tan importante, y con tanta carencia, con tanta falta de planificación. Créeme, uno de los nudos gordianos, nudos críticos para el desarrollo del país, es la debilidad de los gobiernos locales. Uh -huh. Hay muchas cosas que son responsables de los gobiernos locales. Basura, eso tiene que ver con salud. Reciclaje. ¿no? Planificación urbana. Y no existe prácticamente eso en ciudades como milagro. En verdad, prácticamente en ninguna ciudad. ¿no? Son contadas con de los las manos los que tienen aquello. Entonces eso hay que superarlo o no, se, no alcanzaremos el desarrollo y tendrán serios problemas las diferentes ciudades. Y creo que la persona indicada para Milagro, sinceramente, creo que es de los mejores candidatos que tenemos a nivel nacional, es Pedro Solín. Y sí. también tenemos grandes listas concejales. ¿eh? ¿Ah, sí? Está alguien que yo aprecio muchísimo, una mujer muy valiosa, milagreña y guapísima, como todas las milagreñas, Diana Sierra. ¿no? Ah, sí. Va a tener un gran equipo que llega a la alcaldía para finalmente rescatar a Milagro de sus Permanente postergación. Así es, eh, déjeme pasar aquí. Omar eh, Novoa quiere saludarlo. Ángel Yuki, saludos señor presidente de Nueva York. George Aguilar, Rosa Elvira, querido Machi, un abrazo con amor. Bendiciones, su seguidora, dice. Desde los principios, Rosa Elvira Taday, dice acá. Adrián Naranjo, Nelson, un saludo para los migrantes. Eh, Rafael, que le mande un saludo a los migrantes, porque lo ven muchísimo. Mira, yo siempre... creemos uno de mis mayores orgullos, ¿sabes cuál es? ¿Eh? ¿No? Hicimos muchas cosas, duplicamos también la economía, campeones regionales de reducción de desigualdad, pobreza, de acuerdo con UNESCO, el sistema educativo que más avanzaba, eh, segundo puesto de infraestructura en la región. Acaban de publicar un ranking entre los cinco países del mundo con energía, mayor cantidad de energía renovable. Y en el ranking está solo hasta el 70% de energía renovable. Cuando llegué al país solo teníamos 45% de energía renovable. Ni siquiera hubiéramos estado en el ranking. Ahora estamos entre los cinco primeros a nivel mundial. Pero ¿sabes cuál era mi mayor orgullo? ...que Se revirtió el flujo migratorio, la gente dejó de salir del país y claro. empezó a regresar. Eso lo pueden ver ¿eh? en los registros de migración. Saliendo, ¿eh? Lastimosamente, nuevamente ha comenzado a salir la gente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, mi mayor orgullo era aquello: se revirtió el flujo migratorio, la gente regresaba a su propia patria. Por eso, también con mucho orgullo, nos llamábamos el gobierno de los migrantes. Qué bien, William Padilla por acá, Ismer Ismerilda Bejar, Nicole eh, Guerrero, Cristian Alexander eh, eh, González, y bueno. Eh, creo que podríamos cerrar la entrevista obviamente, Pedro Solín, sus palabras para despedirnos. Agradeciendo, Pedrito, pues la voluntad que has tenido de estar acá eh, eh, conversar un ratito con, con Rafael. ¿Pero por qué está bravo, Pedro? Tiene el señor fruncido. No está más bravo. Ay, saca, ríe, te pela esos dientes. No, si me río cuando cuesta un chiste o hay alguna cuestión que causa hilaridad, pero, pero no soy a tiempo completo. A ver, Pedro. A ver, gracias Nelson eh, por la oportunidad, gracias presidente también por, por poder compartir con ustedes esta entrevista y gracias por sus generosas palabras. Eh, al despedirme solamente un saludo a los milagreños, a todos los seguidores de Hablando eh, Claro con Nelson. Eh, Felicidades y felicitaciones por las fiestas septembrinas que se vienen ya el próximo mes y eh, a festejar con alegría dentro de lo que se pueda. Eh, con prudencia también y a no perder la esperanza los milagreños. Vivimos días difíciles a nivel nacional, días difíciles a nivel local, pero se vienen nuevos tiempos. Okay. Nosotros representamos una nueva opción dentro de la Revolución Ciudadana, la lista 5, con gente nueva, queremos hacer las cosas bien, tenemos la voluntad y, ten, en, queremos, y entendemos que tenemos la capacidad y el liderazgo para hacerlo. Los invitamos a los milagreños, a soñar ese milagro que queremos, a planificar esa ciudad futura, grande y de desarrollo que nos permita a todos a tener una ciudad de justicia, de equidad, de solidaridad, de progreso y prosperidad, que se sumen a esa causa. Nosotros representamos esa nueva opción y lo decimos sin vanidad. Nosotros queremos ir a la alcaldía, no por capricho, no por vanidad, sino para servir y para ser elemento ...de desarrollo y de progreso. Que así sea. Un saludo Un para Olga Montiel... ...que nos está viendo. Presidente, sus palabras para despedirnos. Eh, hasta la estación de tren le quitaron a Milagro. Sí, oiga, felicísimo está votado eso. ¿Cómo, cómo permitieron todo eso, por Dios? Pero es que también alguna veces es causa de sazón. ¿no? <susurra> todo el esfuerzo de poder rescatar ese ferrocarril ...para que estos sinvergüenzas hasta lo chatarricen. ¿Y dónde estaban los gobiernos locales? ¿Dónde estaba el alcalde Milagro, Ayaguachi Durán? Todos los cantones que se predicaban... En la sierra, la propia Roamba, la UCI. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Esto es esfuerzo de todo? ¿no? Eh, duele algunas cosas eh, ver y eh, cuesta muchísimo tratar de entenderlas. En todo caso, mi abrazo a Milagro, todo mi apoyo a, a Pedro, espero que disculpe las bromas del señor Fruncido. <risa> Eh, para compensar, esta Dianita Sierra ahí, la eh, y a no perder la esperanza. ¿no? Realmente se ha retrocedido mucho estos cinco años, pero ya encontramos alguna vez un país destrozado en el 2007 y lo logramos poner a la vanguardia de Latinoamérica. Así es. Lo volveremos a hacer. La solución está en sus manos, milagreños. guayasense El voto. A votar bien, todo lista 5 y juntos recuperaremos la patria. Un inmenso abrazo. Que así sea, Nos vemos, Rafael. Nos vemos, Pedro. Chao, chao. Eh, Veo ustedes mis queridos pillolincillos, saludos para Freddy Suárez.